Prevención de la exacerbación de la pancreatitis crónica y del cáncer intestinal. La pancreatitis es una inflamación del páncreas. Sabemos que para la salud general y para la salud del páncreas se necesitan cosas sencillas. Nutrición adecuada sin productos químicos. Los tintes, sabores, conservantes, antibióticos y otros aditivos son indeseables. Sin alcohol y tabaco. Al menos, su mínimo mínimo. Comidas regulares. ¿Cómo pueden ayudar los productos NSP? Los productos NSP son perfectos para cualquiera que quiera una prevención activa. Prevenir problemas es mucho más rentable que tratar con ellos. Este enfoque también se aplica a la salud. Con dietas estrictas, una violación de la dieta, la motilidad muscular en el sistema digestivo puede verse afectada. Los músculos están presentes en el sistema digestivo en todas partes. Desde la cavidad oral hasta el lugar final. El peristaltismo y la motilidad muscular son muy importantes. Y aquí por qué, la enfermedad a menudo comienza con el lanzamiento de sustancias en la dirección opuesta a la adecuada. Este problema se llama reflujo y puede ocurrir en cualquier parte del sistema digestivo. Este es el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Este es el reflujo de bilis desde los intestinos hacia el estómago y posiblemente hacia el esófago. Esta es la inflamación en el páncreas. Otras causas de pancreatitis incluyen problemas con la vesícula biliar y los conductos biliares. Loclo promueve la dirección correcta en la promoción de los contenidos del sistema digestivo. Este es un producto que ayuda a mantener el tono muscular y su correcto funcionamiento. Loclo es una combinación única de fibras naturales. Loclo es un excelente desintoxicante natural. Alimentos con calorías negativas. Loclo contiene menos calorías de las que el cuerpo usa para moverlo a través del sistema digestivo. Esto es esencial para un ajuste saludable. Vellosidades intestinales, aquí es donde comienza el sistema linfático. Y es aquí donde se explica por qué Loclo funciona eficazmente como desintoxicante. Pero volvamos a la pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación del páncreas. Las principales causas de la pancreatitis son el alcohol y los cálculos en la vesícula biliar. La pancreatitis es peligrosa. Dentro del páncreas, las propias enzimas del páncreas se activan. La autodigestión del páncreas es peligrosa. Los productos de descomposición ingresan al torrente sanguíneo y pueden dañar otros órganos, incluso el cerebro. Activación de enzimas dentro del páncreas. Esto se debe a que la bilis ingresa al conducto pancreático. Donde se supone que no debe estar la bilis. Esta activación debe ocurrir cuando la bilis y las enzimas pancreáticas, inactivas, se encuentran. ¿Dónde? En el duodeno. La conexión con la vía biliar es directa. El reflujo de bilis hacia el páncreas normalmente nunca debería ocurrir. La bilis activa las enzimas pancreáticas. Normalmente, esto ocurre en el duodeno. Si la bilis ingresa al páncreas, la activación enzimática es inevitable las propias enzimas del páncreas destruyen el páncreas. La autodigestión del páncreas es una condición peligrosa. porque la bilis puede llegar a donde no debe? Las características anatómicas de los conductos excretores pueden desempeñar un papel importante. La estructura de los conductos excretores puede diferir. Los más afortunados fueron los propietarios de una partición de capital, que excluye casi por completo el reflujo de bilis. Según Wikipedia, los problemas en la vesícula biliar pueden afectar negativamente el estado del páncreas. Compresión mecánica con piedras grandes en la vesícula biliar. Procesos inflamatorios. Impacto tóxico. El estado de la vesícula biliar debe estar lo más cerca posible de la plena salud. Esto ayuda a mantener el páncreas en buen estado de salud. ¿Cómo se puede ayudar a la vesícula biliar? Lecitina. Ante usted, una explicación de cómo las altas concentraciones de colesterol en la bilis provocan la formación de cálculos. La lecitina también afecta, según el principio, cuanto más, mejor para la prevención. ¿Qué puede unir y eliminar la bilis y el colesterol del cuerpo? La bilis se puede exprimir activamente de la bilis. Luego, en la luz intestinal, atela y retire la del cuerpo. Por lo tanto, los conductos biliares se limpian. El cuerpo conserva los recursos. Es el ahorro de recursos lo que explica la absorción inversa de la bilis en el intestino y su retorno al hígado. Unión de la bilis en la luz intestinal. Subrayo, unión irreversible. Uno que no permite que la bilis regrese al hígado. Excreción de bilis. Por cierto, el exceso de grasas, colesterol y toxinas también se eliminan junto con la microflora patógena. La fibra saludable es una mejora de la salud multifacética. El cuerpo crea más activamente nueva bilis, el colesterol se oxida más activamente, su nivel en la sangre se puede reducir de esta manera, una ingesta diaria constante de fibra natural. ¿Qué más, además del oclo, se puede usar como absorbente? Agarradores de grasa. Los fat grabbers no solo se utilizan para absorber el exceso de grasa. Y no solo en los programas de adelgazamiento. Este es un excelente sorbente que ayuda a unir la bilis después del uso activo de agentes coleréticos. Fat Gravars ayuda en la desintoxicación general, eliminando el exceso de grasas, toxinas y patógenos. Locloifat Fat Gravars, creado originalmente para ayudar a controlar el peso corporal y optimizar los niveles de colesterol. Locloifat Fat Gravars. Absorben la bilis, el exceso de grasas y toxinas de los patógenos, eliminándolos del organismo. Así es como se conecta la mejora del sistema digestivo y la prevención de problemas del corazón y los vasos sanguíneos. Es bien sabido cuánto esfuerzo se dedica a la lucha contra el colesterol alto. Puedes hacer acciones simples que curan muchos sistemas de órganos en muchas áreas. Muchos sistemas de órganos. Los riñones, la linfa, sistema inmunológico, también obtendrán menos toxinas si hay fibra saludable en la ingesta constante. Así que estamos hablando de prevención. ¿Qué debe hacer una persona sana que no quiere acumular problemas de salud? Limpia periódicamente la vesícula biliar y protege el páncreas. Volvamos al hiel y el páncreas. Para que la bilis se una a los intestinos, debe recolectarse allí. La bilis debe excretarse activamente. La secreción de bilis activa es bastante posible de organizar. Magnesio, superomega 3, salud del hígado, se pueden usar al mismo tiempo. Magnesio y superomega 3. Estos productos se pueden tomar de forma continua. Libar se puede utilizar de forma intermitente para mejorar el colagogo. Por ejemplo, una semana para aplicar, una semana libre. Una hora después de la comida con la que se tomó magnesio, super omega 3, salud del hígado. El momento adecuado para tomar Sourbants. Cuchara de postre Loclo y 300 ml de agua. O Fat Gravers 3 a 4 cápsulas y 300 mililitros de agua. O nuestro querido ultraviomun Sobre y 300 mililitros de agua. Lecitina una cápsula con cada comida, o dos cápsulas dos veces al día. ¿Qué es importante saber para las personas a las que se les ha estirpado o desconectado la vesícula biliar? Además de lecitina, super omega 3, loclo, o fat gravas o ultra Todavía necesitan. Calcio, grepina y microflora beneficiosa. Importante. La estirpación de la vesícula biliar se considera un riesgo adicional para algunas formas de cáncer incluido el cáncer de colon. Vesícula biliar discapacitada. La vesícula llena de cálculos no cumple su función. Esencialmente crea una situación cercana a la y el remota. La bilis se produce y no entra en la vesícula biliar. En el modo de 24 horas, los 7 días de la semana, la bilis se vierte en los intestinos. El mecanismo de carcinogénesis se explica por la extrema agresividad de los ácidos biliares. Lesionan la mucosa y provocan inflamación crónica con alto riesgo de malignidad. Durante mucho tiempo se han estudiado las formas en que las células malas se propagan por todo el cuerpo. ¿Qué deben hacer las personas con una vesícula biliar que no funciona o se estirpa? Además de las medidas de protección en relación con el páncreas, también se necesitan medidas oncoprotectoras específicas. ¿Qué es importante saber para las personas a las que se les ha estirpado o apagado la vesícula biliar? Además de lecitina, superomega 3, loclo, o Fat gravas o Ultravión. Todavía necesitan calcio, grepina y microflora beneficiosa. Calcio con vitamina D, se utiliza para convertir los ácidos biliares en sales. Esta es una reacción de neutralización que ayuda a reducir los efectos nocivos del exceso de bilis en los intestinos. Calcio con vitamina D. Se puede utilizar media pastilla 6 a 8 veces al día. Este modo de administración ayuda a aumentar el tiempo de contacto con la bilis y aumenta la eficiencia de la neutralización de la bilis. Grepina con protectores. La acción oncoprotectora de los antioxidantes naturales y los extractos de plantas también es necesaria para los intestinos. Una tableta uno a tres veces al día con un vaso de agua. Microflora útil, se puede alternar. Beba durante un mes cada producto, luego el siguiente. Puedes alternar a lo largo del día. Para el desayuno, probiótico 11. Para el almuerzo, coagulans. Para la cena, bifidopilus. En el caso de cáncer de intestino que ya se ha producido, la microflora beneficiosa suele estar ausente. Es imposible curar el cáncer con alimentos que contienen bacterias beneficiosas. Se requieren medidas más drásticas. Pero la prevención del cáncer de colon es posible. Aprovecha todas las posibilidades de recuperación. Durante más de 50 años, NSP ha hecho todo lo posible para garantizar que las personas de todo el mundo mantengan y mejoren su salud. Creamos honestamente. Cada semana producimos millones de cápsulas, tabletas y otros productos. Sabemos que fueron producidos honestamente porque lo hicimos nosotros mismos. Conocemos nuestros ingredientes. La calidad auténtica comienza con ingredientes puros, fuertes y sostenibles y, lo que es más importante, de dónde provienen. Estudiamos cultivos, monitoreamos prácticas de cosecha, probamos métodos de limpieza y procesamiento. Probamos nuestras materias primas, incluso aquellas que provienen de proveedores confiables a largo plazo. NSP ha estado creando productos de la más alta calidad desde 1972.